Últimamente se, se escucha con frecuencia a la gente, en especial a la gente joven, decir que está aburrida, que está insatisfecha, que está bordeando eh, la depresión. En fin, términos bastante contemporáneos. Eh, cuando era joven esto era poco habitual. Creo que todo esto tiene que ver con ese vacío eh, que caracteriza este tiempo. Eh, me gusta imaginarme que la vida es un vacío y que es imprescindible vestirse con alas. Me gusta pensar que la vida es un desfiladero y que necesitamos saber escalar o volar según sea las circunstancias. Es decir, que tenemos que estar preparados para todo. ¿Por qué tanta juventud insatisfecha? Quizá eh, no aprendieron a reflexionar, no aprendieron a tomar buenas decisiones. Quizá las escuelas simplemente les robaron el tiempo, les dieron un diploma... De manera que muchos jóvenes ni siquiera saben que no saben, pero tienen el diploma ahí, decorando a la sala de casa. Insatisfacción. ¿Será que el humano tiene que satisfacer? ¿Será, será que el ser humano tiene que saciar su sed de aventura, suprimir la curiosidad, anular esa sed de conocimiento, ese amor a la sabiduría, ese, esas ganas de explorar? que hay más allá de la montaña, del bosque, del océano, creo que eh, nos han inducido a plantearnos objetivos engañosos. Al parecer nos quieren corriendo, sin darnos cuenta, sin hacer pausas, sin detenernos para respirar profundo, consciente, preguntarnos ¿qué estoy haciendo? ¿en qué trinchera está luchando, estoy luchando? ¿no será que me está yendo bien, pero estoy en el camino equivocado? No será que estoy eh, luchando maravillosamente, pero es la trinchera la que está equivocada. No será que la respuesta es la correcta, pero la pregunta está mal planteada. La pregunta es errónea. Aunque tengo una respuesta correcta, no me sirve. Creo que la vida no es una carrera, es una caminata. Creo que tenemos que buscar más que respuestas correctas, preguntas correctas. Creo que... La naturaleza del humano es insaciable, así, insaciable por naturaleza. Es como que el deseo, nos lo dijeron ya por ahí, desde alguna escuela psicológica, que el deseo es insaciable por naturaleza. Por tanto, eso de sentirse insatisfecho es absolutamente normal. Lo que necesita son nuevos desafíos. Lo que requiere son otros objetivos de pensar hacia dónde está encaminándose tu vida, quizás ser un bolón y cuenta nuevo, una ingeniería existencial, tal vez conocerte un poco más, quizá dejar algunas cosas, ejercer el desapego, eh, pues diplomarte en denuncias, denunciólogo, denunciólogo, ¿te imaginas esa palabra? Sí, experto en denunciar, una vacuna contra el sufrimiento, en fin, todo esto quería compartir hoy desde este precioso entorno natural junto a la montaña, básicamente para superar algo que está cada vez más frecuente, eh, pandemia de insatisfacción, quizá por ahí no es, quizá es simplemente sed de aventura, será que lo que tenemos que eliminar es la rutina y comenzar a vivir la vida como fiesta, como aventura, como ritual, en fin, como tú quieras, de la mano, de tu autenticidad y a la luz de un código ético que tiene que iluminar tu camino, para que lo reflexiones y lo compartas. Un abrazo.